de vuelta en el living, listos para recibir a nuestro próximo invitado. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Campana, periodista e historiador, que nos en esta fecha tan importante. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, un gusto recibirte. Gracias a usted por invitarme. Sabemos Gracias. que ayer estuviste dando una conferencia relacionada Gracias. con esta fecha patria, pero puntualmente poniendo el eje aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Para saber qué pasaba en nuestras tierras eh, cuando allá estaba todo revolucionado, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Aquí en Mendoza justamente la noticia llega aproximadamente entre los primeros días de junio. Claro. El 6 Se va a dar una especie de rumor y después el día 13 va eh, Corvalán, Manuel Corbalán, que sí. era el comandante de armas, va a traer la noticia ya concreta sobre los hechos de mayo. Bueno, eh, se va a organizar un cabildo. Primero todos bueno van a estar expectantes a ver qué pasa en Córdoba, que porque nosotros dependíamos... Eh, de la Gobernación Intendencia de Córdoba, de uh -huh. Tucumán. Eh, y, bueno, eh, esta expectativa dio muy a, que hablar un poco así para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a favor de la Junta o no? Porque había resistencia por parte de Córdoba. Uh -huh. Bueno, eh, se va a hacer un cabildo abierto el día 28 de junio. Uh -huh. eh, eh, recordemos que en ese momento el comandante de armas, el que manejaba un poco así la parte gubernativa de Mendoza, era Faustino Anzaiz. Bueno, eh, en el cabildo al principio elige a otro eh, cabildante, bueno, que era eh, en, en, en, lo que sería en masa, Y ahí eh, se va a mm, dar a conocer el diputado que va a representar a Mendoza, que va a ser Bernardo Ortiz. Ajá. De esa forma, eh, bueno, van a surgir distintos... Eh, hechos eh, en contra de, o sea, ver dos líneas, una grieta, digamos así, sí. entre los que estaban a favor de la Junta y a los que no estaban a favor de la Junta. Y uno de ellos era, por supuesto, Faustino Anzai, que no quería perder el poder. Ajá. Bueno, eh, gracias a la intervención, o sea, estuvimos a punto de, de, de ver un enfrentamiento, porque van a atacar un, este, Faustino Anzai, el cuartel, donde este, toman armas y, y van a reclutar a unos 200 hombres para. Eh, fue bastante compleja la situación No tan uh -huh. fácil como la, quizá la, Los hechos de mayo allá en Buenos Aires uh -huh. Entonces bueno, eso va a tener Una incidencia Y va a intervenir un Un, un, un cura Que va a ser, un sacerdote Mejor dicho, uh -huh. que va a ser Domingo García Y él va a dar eh, Propone un cabildo Abierto también el día primero de julio Y bueno, esta situación Se va a eh, digamos si, estabilizar mm. y se va a dar eh, digamos si a favor de la Junta eh, estos eh, acontecimientos uh -huh. Perfecto. ¿y dónde se reunían físicamente? en un el lugar? Cabildo en lo que estamos Ajá. el Cabildo era la institución como todos los Cabildos sí. era la institución que realmente eh, eh, manejaba todo lo que sería la ¿Y el cabildo de acá, Mendoza, dónde era? Eh, justamente está actualmente en, lo, en el área fundacional. En el área fundacional. En el área fundacional. Bien. Bueno, ahí están los restos del cabildo en el área fundacional, Ajá. y específicamente era lo que era la Plaza Mayor, o lo que actualmente es eh, la Plaza Pedro del Castillo. Bien, perfecto. ¿Y se sabe cómo estaba jerarquizada en ese momento Mendoza, socialmente? Estaban tan marcados los estratos sociales sí. como en Buenos Aires y demás. Exacto, siempre, mm. bueno... Eh, eh, nunca fue una revolución, como claro. se, se dice, sino que fue un sí. hecho. Uh -huh. y, y bueno, tenemos que hablar y sería muy extenso comentar por qué causa se produce esta situación de la Junta eh, de Gobierno. Pero eh, sí, habían varios estratos sociales. Uh -huh. Imagínate que Mendoza en ese momento tenía aproximadamente unos 8.000 habitantes, de los cuales... 4.000 eran afroamericanos, uh -huh. después tenía los pueblos originarios que eran 2.000 y el, sí. digamos así, los blancos o los españoles eran mucho menor que uh -huh. eh, estos dos, si los unimos o sumamos, de estas dos eh, eh, digamos así, en razas que eran los pueblos originarios y los afroamericanos. Te hago una pregunta, Carlos, puntualmente con los pueblos afroamericanos. Si bien la esclavitud no se abolió hasta el año 1813, ¿por qué, por ejemplo, en todos los actos escolares los vemos bailando con maracas, eh, vendiendo comida y demás? No estaban en esa situación, ¿no? Eran no, esclavos en ese momento. Sé, mira, ¿Por, ¿Por qué se refleja de esa manera eh, en la esto, historia que conocemos? Uh -huh. Acá dentro de todo, eh, eh, bueno, ellos algunos eran artesanos, otros eran sí. vendedores y demás, eso ah. seguro. Pero bueno, la esclavitud siguió hasta... Eh, ma, más, más de lo que sería la parte independentista de nuestro uh -huh. país eh, llegó a digamos así, a 1853 uh -huh. y recién ahí fueron, fueron libres claro. los pocos que quedaron porque la mayoría sí. fueron reclutados para, uh -huh. los, para los ejércitos tanto sí, del, del Alto Perú como uh -huh. también de los Andes y murieron muchos en, en, en estas campañas militares uh -huh. y los, que, los pocos que vinieron eh, después tuvieron que ser reclutados para las guerras intestinas, o sea, entre federales y unitarios, así que claro. prácticamente desaparecieron. Pero hay un dato interesante, eh, dentro de la población que tenemos aquí en Mendoza, se han hecho estudios donde genéticamente el 10% de nuestra población mendocina, eh, fíjate vos que eh, tiene genes afroamericanos. Ah, mira qué ah. interesante. O sea, bastante, claro. Y hay alguna, se me ocurre preguntarte Carlos, mujer mendocina que se haya destacado quizás, bueno con esto de que sucedió esta semana, de tener estos nuevos billetes y uh -huh. demás. Aparecieron ¿no? figuras femeninas eh, No decimos por primera vez Porque ya estaba Eva sí, Perón en el billete de 100 Pero mujeres destacadas Que antes, antes quizás eran invisibilizadas Por uh -huh. decir de alguna manera Y que no conocíamos ¿no? en este contexto de revolución Histórico y demás Siempre fueron los bueno, varones los que se mencionaban Sí, bueno, por ejemplo A nivel de nuestra provincia sí. Tenemos que sí. dar y Un poco así las damas Mendo eh, Las patricias las patricias, patricias, ¿Quiénes fueron, fueron para destacadas? Bueno, tenemos varias hay eh, eh, eh, muchas, pero bueno, la, en ese momento eh, eh, está la, Álvarez, Ferrari, eh, bueno, fueron aproximadamente cinco o seis mujeres uh -huh. que eh, aportaron cierta medida lo que eran eh, las joyas para, no para el ejército de los Andes, uh -huh. pero sí para enfrentar una expedición que pedía o sea, este, este dinero que se iba a recaudar por parte. Eh, del gobierno de Todo Cuyo eh, no fue para las joyas, eh, pero para las joyas estas justamente no fue para el ejército de los Andes, uh -huh. sino eh, para eh, sufragar eh, bueno, una defensa de, de Buenos Aires para una invasión que iba a, a suceder de España, uh -huh. eh, el, el rey Fernando VII en 1814 y 15 envía una expedición hacia Buenos Aires para sofocar la, la, esta insurgencia o revolución. Okay. Y, eh, bueno, el gobierno, de, en ese momento del director supremo, que era Horacio en Posadas, eh, eh, envía a todas las provincias eh, la posibilidad de que este dinero fuese a, para la defensa, ¿no? en, okay. en armas y en. Y, y lo que sería la parte de vestuario. Claro, bien. Contribuyeron también. Exactamente. Ayudaron a financiar Exactamente. de alguna manera sí, toda esta gente. De gesta. hecho, hay muchas mujeres que son conocidas como las damas proglorias, por lo menos en Mendoza, como Susana Villegas, que está a cargo del Museo del Pasado, sí. del Museo San Martiniano, que son descendientes de las patricias y ah, siguen trabajando, bien. siguen colaborando buscando preservar el patrimonio histórico del museo. Ajá. Bueno, es muy interesante todo esto. Bueno, la, tenemos las patricias, por supuesto, como mujeres destacadas sí. dentro de lo que sería Ajá. esta. Eh, la independencia específicamente uh -huh. y después bueno tenés otras mujeres pero posteriores a, a estos hechos ¿no? uh -huh. que por eso como para contestarte perfecto. esta pregunta eh, tenés que no ir Villanueva fue uh -huh. eh, una mujer destacada a fines del siglo XIX bueno después tenés Florencia Josat ¿no? perfecto Buenísimo, Carlos. La verdad que está bueno conocernos sí, es el punto de vista de lo que se vivía aquí en la provincia de Mendoza en el marco de la Revolución del 25 de Mayo de 1810. Te agradecemos un montón tu bueno, visita. Gracias. Un, placer. Un, placer. un placer. Igualmente. Gracias, gracias. por venir. Gracias.